El objetivo de este vídeo es tener un primer contacto con un programa de diseño vectorial. De hecho, el objetivo real va a ser dibujar el mismo despertador que hemos codificado en el vídeo anterior. Evidentemente, la primera pregunta que surge es ¿qué programa elegir? Y de verdad que no es una respuesta sencilla porque el abanico de opciones es realmente muy grande. Tenemos desde opciones comerciales, como puede ser el Fireworks o el Illustrator de, de la familia Adobe, a otras gratuitas, muchas de ellas libres, como puede ser Inkscape, o el mismo LibreOffice, que con su módulo Draw permite realizar dibujos vectoriales muy sencillos, pero que nos pueden sacar de un aprieto. Entre estos dos mundos existen muchas más opciones, pero al final yo me he decantado por el que tenéis en pantalla que es Gravity Designer. Las razones han sido básicamente de carácter educativo, ya que es una aplicación que podemos encontrar tanto en Linux como en MacOS como en Windows, incluso posee no sé una versión web que también se puede, se puede utilizar. Además, las opciones que nos da son lo suficientemente potentes como para realizar diseños de cierta complejidad. Y por último, y no menos importante, es una opción gratuita. Bien, pues vamos a empezar. Y lo primero que hay que hacer es definir nuestro canvas, nuestra área de trabajo. En este caso, si recordamos lo que hicimos en el vídeo anterior, era de 240 por 300. Así que vamos a poner aquí 240 por 300. Y creamos el lienzo, el canvas, en el cual vamos a dibujar. Vimos pues para empezar, vamos a dibujar el chasis externo del reloj, es decir, vamos a dibujar la circunferencia que da la forma principal de nuestro despertador. Así que le pedimos aquí a primitivas, elegimos una elipse y la dibujamos, por ejemplo, por aquí. Obviamente nosotros no tenemos una elipse, tenemos una circunferencia, con lo cual vamos a las propiedades, vamos a decirle que en nuestro caso, tanto en X como en Y, sus dimensiones son de 180. Y vamos a mantenerla además su rate. Vamos a desplazarlo y ya tenemos nuestro eh, contorno exterior. Lo siguiente será centrarlo. Lo he dejado un poco ahí al tuntún, en, en una zona del dibujo, no tengo muy claro dónde está, pero quiero es que se esté centrado horizontalmente y verticalmente, que el centro esté a unos 180 del de lado superior. Para eso lo que voy a hacer es decirle que horizontalmente está centrado, de manera que vemos que él ya ha puesto como coordenada X 30, que es la separación que hay entre el lado izquierdo y el principio del cuadrado que inscribe a nuestro círculo, y verticalmente voy a alinearlo en la parte superior y voy a desplazarlo 110, ya que igual que antes, esta distancia indica la distancia que hay entre el lado superior de la hoja y el lado superior del círculo, perdón, del cuadrado que inscribe nuestro círculo. Es decir, que nuestro sistema de coordenadas es este de es aquí, lado superior y lado izquierdo del papel. Y que a diferencia de lo que hacemos en SVG, las coordenadas hacen relación a los lados superior e izquierdo del cuadrado que inscribe el círculo. Bien, pues ya tenemos el círculo, nos faltan dos pequeñas cosas. La primera es hacer que el círculo, que su relleno sea transparente, que no haya relleno, y que la línea que lo contornea tenga más uso. Para lo primero, vamos aquí a la opción de rellenos, pinchamos, y en el color que hay que elegir ponemos que su opacidad sea del 0%. Y para lo segundo, vamos a los bordes y le decimos que el espesor no sea un piso, sino que sea, por ejemplo, Cuatro. Así que ya tenemos aquí nuestro primer círculo. Vamos a por el segundo, vamos a dibujar círculo y gracias a las guías, de manera muy sencilla, podemos encontrar el origen. La da un poco igual porque al dibujarlo se va a dibujar una elipse y el punto que he elegido no es el punto del origen. Pero sí que es verdad que ahora puedo desplazar dicha elipse a el centro de la circunferencia anterior. Vamos a convertir esta elipse en una circunferencia, en este caso su radio era 75, por lo cual será 150 en X y 150 en Y. Vamos a hacerlo quitando primero que no se mantenga el aspecto. y ahora vamos a volver a desplazarlo al origen de la circunferencia más grande. Bien, este contorno era un poquito más pequeño, así que vamos a abrirnos aquí y poner un valor de 2, y en cuanto al color vamos a ponerle Ahora sí ya, que no sea transparente, pero en este caso, el color en un amarillo, que si no recuerdo mal, era FFTA. Efectivamente. Ya tenemos, de una manera muy rápida, diseñado los dos círculos con su color de fondo correspondiente. Vamos, por ejemplo, ahora por las patas. A subir aquí, y para las patas en este caso, elegiremos la primitiva línea. No voy a complicar mucho, voy a hacerlo un poco a ojo, voy a hacerlo desde aquí hasta aquí. Como podéis observar, se nos marcan las líneas guías, de manera que soy consciente que el punto al que estoy llegando está en la misma coordenada ahí que el punto final del círculo exterior. Así que me quedo aquí, le voy a dar un poquito más de espesor. Y ya la tenemos. Para dibujar la simétrica, simplemente copiamos y la pegamos. Y esa copia que acabamos de hacer, le hacemos una simetría, en este caso horizontal. Solo nos queda ahora desplazarla hacia la derecha. Para hacerlo, pinchamos directamente en la pata y nos volvemos y vemos cómo nos mantiene las dos líneas guías que nos van a decir cuáles son los límites de esa pata ¿Sí, una vez lo ajustamos soltamos y tenemos ya nuestro reloj con las dos patas creadas siguiente paso las varillas así que igual de fácil que hemos dibujado esto vamos a buscar otra vez la línea y vamos al centro aquí lo tenemos y dibujamos, por ejemplo, la línea. Bueno, pues, está. Vamos a bajar un poco el grosor, vamos a ponerse a 2. Y vamos a dibujar la otra línea, la de las horas, por ejemplo, por aquí. Por último, dibujamos un círculo. El radio va a tener 10 por lo cual serán 20 por 20. El color está un poco cambiado. Vamos a ponerle aquí el mismo color de antes. Pero un poco modificado. Y el borde lo dejamos tal y como está con un píxel de espesor y de Colombia. Vamos a posicionarlo en el centro. Y ya tenemos nuestro, casi nuestro despertador. Nos faltan únicamente las dos campanas que hay en la parte superior. Campanas que vamos a crear de manera muy similar a las que dibujamos cuando eh, codificamos el despertador en el vídeo anterior. Vamos a dibujar la línea. Vamos a dibujarla aquí, más o menos así. Vamos a cambiar el espesor. Ponemos 3. Y para dibujar la línea horizontal, pues, eligiendo el extremo superior de esta línea que hemos dibujado, me voy a decir izquierda. Y si no recuerdo mal, eso tenía eh, 40 de ancho total, así que será 20 por cada lado. Aquí tenemos los 20. Y simplemente le digo ahora que pues, son 4. Que tenemos la base, nos falta lo que es la circunferencia que acaba la campaña. Así que, venimos al el elipse y le decimos que tenga 40 por 40. Perdón, 40 por 40. Y para acabar, lo único que nos queda es decirle que no dibuje la circunferencia completa, sino que únicamente dibuje una semicircunferencia. Y para eso nos vamos aquí al bloque de apariencia, donde decimos que la forma sea abierta y que vaya de 180 a 0. Bueno, pues ya tenemos casi todo el dibujo hecho. Solo nos queda desplazar esta campana un poquito hacia la derecha, o hacia la izquierda, y hacer la simetría de una manera muy parecida con un hecho de las patas. Vamos primero a girar la campana. Para eso lo que haremos es algo parecido a lo que hacíamos en el SVG, que es aplicar una transformación a la campana. Si nos fijamos, aquí en el panel de la derecha tenemos un botón que nos indica transformación, así que lo primero es que voy a seleccionarlo todo, que se va a aplicar a todo ese conjunto, y voy a dar la botón de transformación. Hace una rotación, el problema que surge siempre es dónde está el eje de giro. El eje de giro en este caso está centrado con respecto al grupo de elementos que tenemos formando la campana. Es este punto rojo de aquí. Obviamente ese punto no me interesa, ese eje de giro no me interesa, me interesa que gire con respecto al centro del despertador. Así que cojo este punto y me lo voy a llevar. aquí. Y ahora sí puedo irme aquí y girar con respecto al centro del despertar Y ya para acabar voy a hacer una simetría. Bueno, antes tengo que hacer tengo que hacer la copia. Y ahora sí, la simetría y simplemente Traslado, bajándome las líneas. Aquí tengo ya de nuevo diseñado mi despertador. Solo me quedaría exportar. y visualizar el código, por ejemplo, en un editor de texto. Como vemos, este código, en principio, no tiene nada que ver con el que codificamos en el vídeo anterior y que este es posiblemente el gran problema que tiene el diseñar con programas de dibujo vectorial. La genera el generador de código SVG genera como puede el dibujo que hemos creado, y aunque esta versión es perfectamente funcional, sí que es verdad que posiblemente tenga demasiada paja, demasiadas cosas que a la hora de la verdad no sean necesarias y nos compliquen un poco más el procesamiento de este dibujo desde nuestra página web. Por eso, como comentaba en el vídeo anterior, es interesante como mínimo entender en líneas generales qué es lo que está aquí codificado.